Roberto Lugo, Gracias, Pastor. aleluya, fuerte para Jesús ese aplauso. Gloria, Gloria, Gloria. Aleluya. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Qué maravilla, hermano, qué maravilla. Qué bendición, qué bendición. ¿Por qué no saluda a dos personas y le dice algo bueno me va a pasar a mí esta noche? Salude a dos personas. Díale algo bueno. Something good is going to happen to me tonight. Why don't you greet two people and tell them something good is going to happen to me tonight? Algo bueno me va a pasar a mí esta noche. Something good. Something good is going to happen to me tonight. Algo bueno. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Aleluya, qué maravilla, hermanos, qué bendición, qué maravilla, un abrazo fraternal, sea la gracia y la paz de Dios con cada uno de nosotros en la noche de hoy. Saludos y respetos a nuestro querido pastor. Amén. A todos los hermanos y las iglesias que nos visitan a los compañeros ministros que están en el altar visitándonos, gracias a cada uno de ustedes por tomar de su tiempo para venir hasta aquí y compartir con nosotros oramos al Señor que su tiempo aquí con nosotros sea uno de mucha bendición amén, a todas las iglesias que están con nosotros, gracias por su respaldo hermano gracias por su apoyo y gracias por siempre eh, recibirme con tanto amor y con tanto cariño esta noche hermano continuaremos enseñando la palabra del Señor amén, y continuaremos Estamos hablando, eh, enseñando esta serie que comenzamos ayer, bajo el tema, Entonces Jesús Dijo. Y para eso vamos a mirar el Evangelio según San Mateo. Hallelujah. Last night we started teaching a series called, Then Jesus Said. Amen. And we've been studying what is it that, what was in Jesus' words that produce life in the hearts of all those who listen to him que era lo que había las palabras de Jesús que produjeron vida en el corazón de sus oyentes y eso estamos descubriendo y a través de las parábolas de Jesús y a través de ciertos eh, eh, de ciertos eh, momentos que Jesús tuvo con ciertas personas aprendemos de la palabra del Señor ¿sí? Certain encounters that Jesus had with a couple of people during his ministry. And they have powerful spiritual principles. And we want to share with them. We want to share them tonight with you. Queremos compartirlo con usted esta noche. Entonces Jesús dijo: Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, vamos a mirar el verso 21 hasta el verso 28. Verso 21 hasta el verso 28 Gloria a Jesús para siempre Si al lado suyo cerca de usted hay alguien que no tiene una Biblia Por favor comparta su Biblia Si no hay nadie cerca de usted con una Biblia Mire la pantalla Amén Si no hay nadie cerca de usted con una Biblia Mire la pantalla y síganos Oiga lo que dice la palabra del Señor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 pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. Pero, eh, pero Jesús, en él respondiendo, le dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas,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 gracias por tu amor y gracias porque hiciste por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos gracias por la salvación ayúdanos a atesorarla, a valorarla pues cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande permite que esta noche una vez más tu palabra sea poderosa en nuestros corazones Señor, que se haga real en nosotros. Pues el desafío no es saber si tu palabra es verdad o no. El desafío es saber si es verdad en nosotros. Que tu palabra se haga real en nosotros esta noche, Señor. Y que podamos continuar siendo mejores servidores, mejores discípulos, mejores ministros, mejores seres humanos mejores servidores de Cristo permite que a través de tu palabra seamos sanados, edificados y motivados Señor y que aquellos que te conocen ya puedan ser solidificados en su fe y en su relación contigo y aquellos que aún todavía no te han conocido Señor que esta sea la noche en que sus corazones se puedan abrir y te puedan recibir como el salvador de sus vidas. Toca las almas. Toca los amigos. Toca los descarriados. Y trae las vidas a ti Señor. Fortaléceme ahora una vez más. Y permíteme con toda autoridad de nuevo, de nuevo comunicar tu palabra de manera efectiva. Y a ti te daremos gloria. Porque solo a ti te pertenece. Por Cristo Jesús. ¿Cuánto da un aplauso a Cristo bien fuerte? Channel, ven aquí por ti. Veamos si puedes salir. Gloria a Dios al poder, Jesús. Alabado, Jesús. Puede tomar su lugar, mi querido hermano, puede sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Jesús para siempre. Sí. Entonces Jesús dijo Como dije anoche Estábamos repasando ciertas parábolas Y, y, y ciertos eh, eh, eh, Momentos en que Jesús Se encontró con personas Y cambió sus vidas Lo que hemos estado mirando Escuche bien Lo que hemos estado mirando Son porciones bíblicas O pasajes bíblicos Muy conocidos Muy conocidos muy predicados, muy estudiados eh, estoy más que seguro que no es la primera vez que usted escuchaba un sermón de la viuda y el juez injusto como se predicó anoche y estoy muy convencido de que tampoco es la primera vez que usted escucha un sermón acerca de la fe de la mujer cananea Amén. lo que he descubierto estudiando estas porciones bíblicas son unos principios espirituales poderosísimos para el creyente del siglo XXI y eso es lo que quiero compartir con usted en esta noche. Amén. ¿Cuándo dicen amén? amén? Durante el tiempo de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte es exiliado a la isla de Elba, una isla muy pequeña en las costas de Marceles, en Francia. Es exiliado junto a todos los soldados que todavía permanecían fieles a él y durante este tiempo oiga bien Napoleón se dio la tarea de investigar y encontrar las personas o mejor dicho la persona que lo había traicionado y después de haber hecho unas investigaciones sumamente minuciosas, encontraron a un joven. Un joven soldado de él, que lo había traicionado. Inmediatamente lo mandaron a arrestar. Y cuando lo trajeron frente al a emperador, Bonaparte lo miró y le dijo, "Ha sido hallado culpable de traición». No te vamos a echar a la cárcel, no te vamos a dar una multa, más bien, la traición se paga con muerte. Por lo tanto, le, dije, le dijo a este soldado, di tus últimas palabras, porque ya tu sentencia está determinada. aquel soldado no quiso expresar ni una sola palabra e inmediatamente lo amarraron a un árbol le vendaron los ojos y todos los soldados le apuntaron con sus armas de fuego y Bonaparte agarró su rifle y apuntó en dirección a aquel muchacho y cuando ya está a punto de alar el gatillo para fusilarlo una mujer sale corriendo. Una mujer sale corriendo y se para frente al arma de fuego de Napoleón y le dice, Bonaparte, por favor, no mates a mi hijo. No mates a mi hijo. Yo sé que es un traicionero, pero sigue siendo mi hijo. Yo sé que violentó las leyes de tu ejército, pero sigue siendo mi hijo. Yo sé que tú lo consideras un criminal, pero sigue siendo mi hijo. Y yo no sé si hay alguien aquí que todavía se acuerda el día en que Jesús lo llamó hijo. Yo no sé si hay alguien en medio de esta multitud. Yo me alegraría si tan siquiera hubieran 10 personas. Yo me alegraría si tan siquiera hubieran 10 personas que recordaran el día que vinieron a Cristo. El día que andaban perdidos sin salvación y aceptaron a Cristo como su salvador. Y si pudieran meditar y reflexionar en que Dios te pudo haber ese día llamado muchas cosas. Te pudo haber llamado hipócrita te pudo haber llamado ladrón, te pudo haber llamado alcohólico, te pudo haber llamado adicto, te pudo haber llamado ladrón, pero no te llamó ninguna de esas cosas, te llamó hijo. Él sabía que habías pecado, pero seguía siendo su hijo. Él sabía que le había fallado, pero seguía siendo su hijo. Alguien que levante la mano y diga gracias porque me llamaste hijo. Somebody lift your hand and say lord thank you because you call me son. Aleluya. La mujer frente al emperador. Le dice, por favor, Bonaparte, no mates a mi hijo. Bonaparte le dice, señora, estoy muy movido por su acción. Estoy muy movido, muy, muy movido por su acción, pero quítese del medio porque su hijo merece morir. La señora no se movió. Y por segunda vez le dice. Por favor, Bonaparte, no mates a mi hijo. Bonaparte vuelve y lo mira y le dice a la mujer, le dice a la mujer, mujer, aunque estoy movido por tu acción, si no te quita del medio, morirás tú y morirá tu hijo. La mujer no se movió. Y por tercera vez le dice, por favor Bonaparte No mates a mi hijo Ten misericordia de mi hijo Y Bonaparte la mira y le dice Señora Su hijo no merece misericordia La mujer lo mira y le dice Por eso es que se llama misericordia Porque no se la merece Si se la mereciera Hay que llamarle otra cosa Qué impresionante, mi querido hermano, y aunque a algunos de nosotros nos cuesta admitirlo ya porque Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado, nos ha dado buena ropa, buena casa, buen trabajo, buen dinero, buen carro. Qué impresionante es, hermano mío, que muchos de nosotros, aunque nos cuesta un poco admitirlo, pero qué interesante es saber que todos los que aquí estamos en esta noche no estamos en pie y no estamos aquí porque hemos sido los mejores cristianos, porque hemos sido los mejores diezmadores. Porque hemos sido la gente más fiel, porque hemos sido la gente perfecta. Qué interesante es saber que estamos aquí por la pura misericordia de Dios. My God, my Lord. How many people don't know that the only reason we are still here is not because we've been good Christians or we've been the perfect uh, husband or the perfect wife. We are still here because of God's mercy. Estamos todavía aquí por la pura misericordia de Dios. Y yo no sé si usted ya es demasiado grande para celebrar la misericordia de Dios, pero esta noche, hermanos míos, yo tengo que portarme de rodillas y tengo que levantar la mano y tengo que decir Señor. Es tu misericordia lo que me tiene aquí todavía Es tu gracia lo que me tiene aquí todavía Alguien sabe que todo lo que tiene se lo debe al Señor Aleluya, por favor toque a tres personas alrededor de usted Dígale, gloria a Dios por su misericordia Dígale, gloria a Dios por su misericordia Gloria a Dios por su misericordia Gloria a Dios por su misericordia Gloria a Dios por su misericordia I may try to fake it I may try, I may try to act like I know what I'm doing And I have it all together And I've been the perfect Christian But I am certain of one thing It's by God's mercy that I am still standing Es por la misericordia de Dios que todavía estoy de pie es por la misericordia de Dios, aleluya. El salmista dijo: Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron para mí su misericordia. Nuevas son cada mañana y por siempre su fidelidad. Cuando celebran la misericordia de Dios, aleluya. La misericordia. Qué interesante, hermano. La misericordia. La misericordia se le llama... Se le llama misericordia precisamente porque no la merecemos. Si la mereciéramos había que llamarle otra cosa. Si la mereciéramos había que llamarle paga, había que llamarle salario, había que llamarle regalo eh, merecido. Pero no, no, no, no, no. Se le llama misericordia porque no lo merecemos. Y es... Y es... Precisamente... La misericordia, lo que mueve a Jesús a las regiones de Tiro y de Sidón. Si usted recuerda, en su primer año de instituto bíblico, se supone que usted le dieran una clase que se llama geografía bíblica. Bueno, algunos currículos lo dan en otros años, pero se supone que usted haya tomado una clase que se llama geografía bíblica. Y si usted recuerda, en la clase de geografía bíblica, usted recuerda que le enseñaron a usted el mapa de Palestina. Las ciudades de Tiro y de Sidón están al norte de Palestina. Al norte de Palestina. Déjeme explicarle algo un poquito, un poquito acerca de estas regiones. Las regiones de Tiro y de Sidón eran regiones donde la mayor parte de la población eran gentiles. No eran judíos. No eran judíos. Eran gentiles y como gentiles eran considerados por los judíos como gente inmunda, como gente pecadora y como gente inmerecedora de la gracia de Dios. Si usted recuerda bien la región de Sidón es de donde sale la reina más perversa que jamás se ha visto en Israel, Jezabel ella era de Sidón pero a la misma vez es en Sidón donde Elías resucita al hijo de la viuda mire esto de Sidón sale la reina más perversa de Israel pero también en Sidón Elías lleva a cabo el milagro de la resurrección del hijo de la viuda ¿Sabes lo que esto implica? Esto implica precisamente que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si usted recuerda bien durante el tiempo de la conquista de Israel de Canaán, el tiempo de Josué, los pocos cananeos que sobrevivieron, los pocos que sobrevivieron a las guerras de conquista, fueron empujados hacia el norte. Por lo tanto, las regiones del Tiro y de Sidón eran regiones donde habitaban griegos y cananeos. Griegos y cananeos. ¿Cuántos están conmigo? Griegos y cananeos. La pregunta es: ¿qué hace Jesús en esta región? ¿Qué es Jesús doing in these places? Jesús establece. Que su ministerio estaba confinado, ¿sí o no? Geográficamente, ¿a qué? A Israel. Entienda eso. Por eso es que cuando Jesús habla con la mujer samaritana, Jesús le dice, ustedes adoran lo que ustedes no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Sí? Jesús establece... Que su ministerio estaba confinado a Israel Entonces, si el ministerio de Jesús está confinado a Israel ¿Qué hace Jesús en una región donde no hay judíos? ¿Qué hace Jesús ahí? Es lo que vamos a descubrir esta noche La misericordia de Dios traspasa barreras, Señor. límites geográficos, culturales y prejuicios en el corazón del ser humano. La misericordia de Dios es más grande que los cielos. A mí me preguntaron en una entrevista, en una ocasión Lugo, ¿Qué es lo más que te sorprende de Dios? ¿Sabe lo que le dije? Su misericordia. Me dijeron, ¿por qué? Porque todavía no la entiendo. Me dijeron, ¿cómo? ¿Y cuántos años llevas en el ministerio? Le dije, 20 años. No que tengo 20 años, que llevo 20 años en el ministerio. Ojalá todavía tuviera 20 Si todavía si todavía tuviera 20, no estuviera aquí tan quietecito, ¿eh? me dijeron luego y cómo le dije la misericordia de Dios es todavía es lo que me sorprende de Dios porque en 20 años todavía no la entiendo, I still don't get it. I've experienced it, but I still don't get it. He experimentado la misericordia de Dios, pero todavía no la entiendo. Me dijeron por qué. le dije, bueno, muy sencillo, cada vez que me miro en el espejo no entiendo la misericordia de Dios. Cada vez que me miro en el espejo y me doy cuenta cómo es posible que Dios haya podido llamar a alguien como yo. Oh, no, no, no. Yo sé, que, yo sé que todos ustedes son gente muy buena y muy santa y muy consagrada. No, no. Y todos ustedes saben, y todos no, no, hermano, fíjense que para, para Dios es un privilegio contar conmigo. Para Dios no, Dios. Pero, pero, pero, pero aquellas poquitas personas que saben lo que todavía es la misericordia de Dios. Cada vez que se miran en un espejo, dicen, Señor. ¿Qué tuviste en mí para llamarme? Alguien tan pecador como yo Alguien que estaba hundido La misericordia de Dios Que toma a alguien que estaba hundido Perdido Que Pablo dice Cristo vino a morir por los pecadores De los cuales yo soy el primero Amén La misericordia de Dios es tan grande Que toma a un ser humano Que anda perdido y destruido Y afligido Y lo convierte en un ministro Y en un pregonero Del Evangelio de Cristo eso no se llama salario eso se llama misericordia eso no se llama paga eso se llama misericordia misericordia déjame explicarte algo de la misericordia de Dios era la pura misericordia lo que movió a Jesús a la región de Tiro y de Sidón porque los cananeos los people were considered to be the most abominable people on this earth. To a Jew, a Canaanite person, was the biggest sinner on the face of the earth. Para un judío, la, la gente cananea era la gente más pecadora y más abominable sobre el planeta. Para un judío. Déjame explicarte por qué. Fueron los cananeos los que comenzaron o dieron inicio a el sacrificio de los niños. ¿Ok? Esa práctica de sacrificar niños. Esa práctica vino de los cananeos. It came out of the Canaanite culture to sacrifice to... To, to have human sacrifices. Okay? Además de eso, on top of that, just when you thought it couldn't get any worse, to top it off, they began what, what they called temple prostitution. Los cananeos iniciaron la práctica de la prostitución en el templo. Me explico. Ellos tenían unas mujeres dentro del templo de sus dioses. They had these certain women in the temples of their gods. They were called priests. It's just a cover up. They were prostitutes. And men would go to the temple of the gods, of the Canaanite gods, to have sexual relations with this woman because through that relation they would communicate with the gods. Entonces los hombres cananeos iban al templo a tener relaciones con esas mujeres que eran sacerdotisas del templo porque a través de esas relaciones ellas tenían comunión con los dioses. Ellos tenían comunión con los dioses. Entonces ahora usted entiende por qué los judíos rechazaban tanto a los cananeos. I mean a Canaanite that was a no-no in the time of Jesus. To be a Canaanite, stay away. Stay away. Now when you look at Matthew and you look at the story, Matthew says that when Jesus was about to leave, a Canaanite woman came running to him. Now this is the thing. Esa la cosa. Why does Matthew have to identify that she was a Canaanite woman? Why didn't Matthew just say, a woman came to Jesus? Why did he feel the need to specify she was a Canaanite woman? Yo sé que de ustedes ya, ya los cabeceando y todo. But you need to understand this, this part of the sermon. comprender este contexto. You need to understand, so just be patient with me. I, I promise you. En a few minutes I'll get to the part that you like Te lo prometo, te prometo que ya en breve voy a llegar a la parte que a usted le gusta Pero para que tú puedas entender por qué Mateo dice Una mujer cananea Tienes que entender Qué pensaban los judíos de los cananeos Y recuerda que Mateo no era cananeo, era qué Judío Entonces, Mateo está con Jesús Y de momento viene esta mujer cananea Sabrá Dios cómo estaba vestida ¿Eh? Y cuando Mateo la ve, se escandaliza. Woo, this, she was scandalous. And when Matthew saw her, Matthew said, how dare she approach Jesus? She's a, a woman? No, no, no, no, no. She's not just a woman. She's a Canaanite woman. You see? Mateo dice, no era una mujer la que se acercó a Jesús. Era una mujer cananea. Con los cananeos no nos juntamos. You don't make conversations with a Canaanite woman. You don't want to be seen around a Canaanite woman. Tú no quieres que la gente te mire con una mujer cananea, ni asociarte con una mujer cananea. O sea, los cananeos para los judíos eran lo más bajo de lo bajo. ¿Usted está conmigo? Eran lo más bajo de lo bajo, los cananeos. Y Mateo dice, se le acercó a Jesús una mujer cananea. Mateo lo que quiere que tú entiendas es qué clase de mujer es la que está viniendo donde Jesús. Mateo lo que quiere que la audiencia sepa: He wants his audience to know that this wasn't a religious woman. She wasn't Mother Teresa. No era la Madre Teresa de Calcuta la que se le estaba acercando a Jesús. Era una mujer. No era una santa, no tenía el pelo largo, no tenía la falda larga, no tenía las mangas largas, no era una mujer consagrada, no era una mujer que oraba y ayunaba, era una mujer cananea. ¿Cuántos están viéndolo? Mateo quiere que tú sepas que lo que se le está acercando a Jesús no es una mujer consagrada, ni una mujer que vive en santidad, es una mujer cananea. Y cuando ella ve que es una mujer, y cuando Mateo ve que es una mujer cananea que se le acerca a Jesús, Mateo fi, se, se detiene a mirar la reacción de Jesús. And he stops to see how Jesus is going to react to this Canaanite woman, how Jesus is going to attend this Canaanite woman. But what Matthew did not know was that Jesus was about to teach his disciples that your past does not have to determine your future. My God, what Jesus was about to teach his disciples that day. Was that you can change where you come from, but you can change where you're going. Lo que Jesús le iba a enseñar a Mateo en esa tarde era que tú no puedes cambiar de dónde viene, pero puedes cambiar hacia dónde va. No puedes cambiar de dónde saliste, pero puedes cambiar en qué dirección te mueves ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Alia, toca a dos personas, dile, tu situación está a punto de cambiar, dile, tu situación está a punto de cambiar. People, them, your situation is about to change. It's about to change. It's about I know you come from a long past. I know you've done some stuff that you don't even want to talk about, but Jesus is about to set you free from your past and he's about to put you in a night, in a bright future. Hallelujah. Yo sé que tú no puedes cambiar de dónde vienes y tal vez tu está lleno de cosas que tú no quieres ni hablar de ella, pero sabes algo, no puedo cambiar de dónde vengo, pero esta noche voy a cambiar hacia dónde voy, esta noche, ¿cuánto lo van a cambiar? ¿Cuánto lo van a cambiar? Que me haga ruido todo el que lo vaya a cambiar, en esta noche, esta noche voy a cambiar hacia dónde voy, ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Jesús, Jesús. Le iba a enseñar a sus discípulos que tú no puedes cambiar de dónde tú saliste, de dónde tú viniste, quiénes fueron tus padres, quiénes fueron tus madres, quién fue tu madre, del hogar que tú naciste, de la ciudad que tú naciste. Pero sí, tu pasado no cambia, pero tu futuro lo determinas tú. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? que Jesús le iba a enseñar a sus discípulos que tu pasado no tiene que determinar tu futuro my oh, God say so somebody tell him, get ready to change Toca alguien dile, prepárate para ser transformado Diga, toca a que está alguien y dice, prepárese para ser transformado Prepárate para ser transformado Prepárate para ser transformado Prepárate para ser transformado Prepárate para ser transformado Prepárate para ser transformado No importa, no importa, no importa La gente dice por ahí, hermano Lugo Si alguien inventa una máquina del tiempo Se haría millonario If anybody comes up with a time machine He'll be a millionaire A multi-millionaire Y yo le dije, you know what somebody already came up with a time machine and they said really i said yes who is it i said his name is jesus ready here ¿sabes qué? ¿sabes cómo se llama la máquina del tiempo de Jesús? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, ¿eh? Las cosas viejas pasaron, es aquí todo, es he hecho nuevo, levanta la mano, yo quiero saber si aquí, aunque sea hay 20 personas que son nueva criatura, esta noche, 20 personas, aunque sea, que son nueva criatura, aleluya. Esa es la máquina del tiempo de Dios. Y Jesús estaba a punto de dar una lección a sus discípulos que ellos jamás olvidarían. Que no importa de dónde tú hayas venido, que no importa de dónde tú hayas salido, que no importa si vienes de lo más bajo o de lo más perdido, si vienes a Cristo, la sangre de Cristo te limpia y comienzas a vivir delante de Dios como si nunca hubieras pecado. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Amén. Ahora escuche esto. El verso 22 dice que cuando esta mujer cananea se le acercó a Jesús le dijo Señor, Hijo de David. She called him Son of David. Now this is really interesting. And I gotta, me tengo que detener aquí, Pastor Josué. Me tengo que detener aquí porque, porque tengo que explicar esto. Eh. Me tengo que detener aquí. Le dijo Señor, Hijo de David de David esto es bien interesante por varias razones número uno porque ella era cananea ella, era, ella, ella, ella no era judía y el título hijo de David es un título conocido solamente por los judíos porque hijo de David es el título de quién? del Mesías del Mesías How is it that this woman knows about a prophecy that says that a Messiah would come? She's not Jew. How does she know? She calls him son of David. Lo llama hijo de David. Hijo de David. Hijo de David. Hijo de David es el título mesiánico de Jesús. Ningún judío llama a nadie hijo de David. A nadie. ¿Por qué razón? Porque si un judío te dice a ti, hijo de David, ¿sabe lo que le está diciendo? Que tú eres el Mesías. ¿Eh? Para un judío, el título hijo de David está reservado solamente para el Mesías. Para más nadie. Y por eso es que ellos no le llaman a nadie hijo de David. Porque para un judío, el decirle a alguien hijo de David es implicar, que esa persona es el Mesías. Y como tú no eres el Mesías, a ti no te van a llamar hijo de David. ¿Eh? Pero esta mujer cananea le dice a Jesús, Señor, hijo de David. Hijo de David. Vamos de nuevo. Hijo de David es el título mesiánico. ¿Ah? Y Mesías. Se traduce literalmente como libertador. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Qué bueno está esto, hermano. Usted anda medio dormido, pero yo me estoy gozando este sermón solito aquí arriba. Yo solito aquí arriba. Señor Hijo de David Señor Mesías y Mesías se traduce como Libertador Savior or Deliverer ¿Sí? Entonces cuando tú miras bien y analizas lo que esta mujer está hablando llamando a Jesús fíjate bien eh, espere, espere, espere. Si a usted se le daña el carro, hermano ¿A quién usted busca? Un mecánico ¿sí? Si usted se le daña la plomería de su casa ¿A quién usted llama? A un plomero Si usted está enfermo, ¿a quién usted busca? Un médico Si usted tiene problemas legales ¿Usted busca a quién para que lo defienda? Un abogado, un abogado. Pero si tu problema es un demonio Oh, no, no, no, pero no, no, no, no, no me escucharon, no me escucharon. Usted no me escuchó. Mira, mírame, mírame, va. let's go back, let's go. Va, va, vamos a darle vuelta a esto. ¿eh? Va, va, vamos a darle para atrás a esto. Si, si tu problema es el carro, ¿a quién llama? Si tu problema es la salud, ¿a quién busca? Si tu problema es con la ley, ¿a quién busca? Si tu problema es la plomería de la casa, ¿a quién busca? Pero si tu problema es un demonio... Tú no necesitas un médico, no necesitas un psiquiatra, no necesitas un abogado, no necesitas un plomero, no necesitas un mecánico. Si tu problema es un demonio, tú lo que necesitas es un libertador. Y, my God, y como el problema de esta mujer Era que su hija estaba atormentada por un demonio Ella no le dijo señor mecánico Ella no le dijo señor doctor Ella no le dijo señor psicólogo Señor abogado Ella le dijo señor libertador Porque tú llamas Aleluya, aleluya, aleluya Porque tú llamas a la gente De acuerdo a lo que tú necesitas Que ellos sean para ti por eso es que en el Antiguo Testamento Dios le dio distintos nombres por el cual él quería que el pueblo clamara a él. Usted no me está viendo. Aleluya. Dios le da distintos nombres por el cual él quería que el pueblo clamara. Y le dice a Moisés: Moisés, yo quiero que tú le digas al pueblo que yo soy suficiente para ellos. Ellos no tienen nada que buscar en Egipto. Ellos no tienen nada que desear. Yo soy suficiente. Dios dice: Tell my people I am sufficient. Dile que yo soy suficiente Por eso a mí me da tanta tristeza La gente que se aleja del Señor Porque sabes qué es lo que ocurre cuando tú te alejas del Señor Que cambia a una fuente de agua viva Por una cisterna rota Que no tiene agua, amén Pero Dios le dice al pueblo Clama a mí de acuerdo a tu necesidad Si necesitas, si estás confundido Clama a Jehová Chalón Yo soy tu paz Si necesitas sanidad Clama a Jehová Rafa Yo soy tu tu sanador, si necesitas, si estás en guerra, y estás en batalla, clama, Jehová Nisi, yo soy tu estandarte, yo soy tu bandera, Levanta la mano, levanta la mano, glorifica a Dios en la noche de hoy. Y si estás en un momento de tu vida, aleluya, donde sientes que todo es imposible, donde sientes que nada se puede lograr, clama a Jehová, a El Shaddai, Él es el todopoderoso. Tú tienes un Dios que es todopoderoso. Aleluya, esta mujer, oiga bien. Llama a Jesús de acuerdo a lo que ella necesitaba que Jesús fuera para ella. She calls him according to what she needed him to be for her daughter. She says, my daughter does not need a doctor. My daughter does not need a lawyer. My daughter needs a deliverer. Yes. ¿Eh? Señor libertador. Señor libertador hermano mío, usted no tiene nada que buscar, nada que buscar fuera de Dios, Dios es suficiente para todo lo que tú necesites, para todo. ¿Cuántos dicen Dios es suficiente? Dios es suficiente para todo lo que tú necesites. Aleluya. Y luego le dice a esta mujer, Jesús le dice a esta mujer, aleluya, perdón, esta mujer le dice a Jesús, en el mismo verso 22, todavía estoy en verso 22, le dice, Señor Hijo de David, Señor Libertador, ten misericordia de mí. Have mercy on me. Ten misericordia de mí. Es interesante y, y que usted note la actitud con la que esta mujer llega donde Jesús. The attitude where she approaches Jesus, approaches Jesus. Con la actitud que ella llega. Fíjate bien que ella no llega con arrogancia. She doesn't come with pride. She doesn't come demanding either. For some reason, a lot of us that have been a long time in church, we become demanding. Oh, no lo entendió? Pues se lo voy a decir en español. Tranquilo. Por alguna razón, nosotros los que llevamos mucho tiempo en la iglesia, venimos delante de Dios con exigencia. Como si Dios nos debiera algo. Como si Dios nos debiera algo. Los que llevamos mucho tiempo en la iglesia. ¿Saben una cosa bien interesante? Que hay gente que lleva tanto y tanto tiempo en la iglesia que ya no saben ni para lo que vienen. There's people that have been so long in church they don't even know why they come here anymore. They just come. Well, why are you going tomorrow to church? Why? Because it's Sunday. <laughs> why else would I go? A lot of people have been in church for so long they don't even know why they come anymore. Hay gente que llevan tanto tiempo en la iglesia que ya no saben ni para lo que vienen. They just come. <laughs> Pero esta mujer, fíjese la actitud con la que ella se acerca a Jesús, no se acerca exigiéndole, no se acerca demandándole, no se acerca como que ella tiene derecho, se acerca con una actitud de humildad, se acerca pidiendo misericordia hay muchos de nosotros que ya no pedimos con misericordia, muchos de nosotros pedimos como niños malcriados, ¿sí o no yo soy tu hijo, tú me tienes que dar una casa, yo soy tu hijo tú me tienes que dar un marido yo soy tu hijo, tú me tienes que dar un trabajo yo soy tu hijo, tú me tienes que dar un carro, yo soy tu hijo tú me tienes, y Dios te dice espérate un momento, tú eres mi hijo pero yo no tengo que nada todo lo que te doy, te lo doy por mi pura misericordia no es porque tengo, es porque mi misericordia, ¿cuántos están conmigo? Yo quiero ver las manos de los que están conmigo esta noche. La actitud con la que ella llega a Jesús es una actitud de humildad. She comes humbly before the Lord. She doesn't come saying, Lord, I demand you heal my daughter. She says, Lord, have mercy on my daughter. Llega con humildad ante Jesús. Aleluya. Llega con humildad, sabiendo, sabiendo que la misericordia de Dios se extiende aún mucho más allá de lo que la gente piensa. Oye a ver, y comenzó ella, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Le gritaba, ten misericordia de mí. Hermano Lugo, eso no lo dice allí, no lo dice, pero lo implica. Herman Lugo, ¿cómo usted lo sabe? Bueno, muy sencillo. Porque llegó el momento en que los discípulos se molestaron. Y si se molestaron no fue porque le dijo una vez. ¿Sí o no? Fue porque la mujer siguió ¿qué? Y Jesús sigue caminando. Imagínese esto. Mira el cuadro. Jesús caminando los doce detrás de él. Y una mujer desesperada, gritando, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, no te vayas, ten misericordia de mí. Hermano, tú sabes cuál ha sido el problema de la iglesia en América. Que la iglesia en América ya no está hambrienta, ya no está desesperada. Estamos como, estamos estamos sumamente cómodos. Estamos sumamente cómodos, ¿ves? Estamos sumamente cómodos porque tenemos buen templo, tenemos buena iglesia, tenemos buenas facilidades, tenemos cinco vanes, y estamos bien comoditos y tenemos ventanas, y simplemente venimos al culto. Y si el predicador está demasiado largo, ay Dios mío, cuando iba a terminar, ay, yo no sé por qué el pastor invitó a este hermano para acá. Mejor que pase ocho años más y que no venga. Ay, yo no me explico por qué. Que tan largo este servicio. Y tú sabes por qué, tú sabes por qué. Y después la gente dice: Ay, yo me acuerdo cuando antes Dios se movía. Ay, yo me acuerdo en aquellos cultos de antes que Dios hacía milagros. ¿Y por qué no lo hace ahora? El problema no es Dios. El problema es que la iglesia ya no tiene hambre de Dios. cuando fue la última vez que tú tuviste hambre de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú viniste desesperado? Delante oh mi alma adora. La gloria de Dios. En el día de hoy. La última vez que tú viniste desesperado. Y tú dijiste, no, no, no, no importa quién me esté mirando, yo estoy desesperado. Y te tiraste de rodillas y dijiste, Señor, que me vea, que me vea. Yo necesito un milagro. I need a miracle, and I need it right now. Yo quiero ver a alguien que todavía tenga desesperación por Dios. Aleluya. ¿Por qué cree usted que nuestros servicios de oración son los menos atendidos? Because people are not hungry for God anymore. We're not desperate for God anymore. We're desperate for success. We're desperate for titles. We're desperate for money. But we're not desperate for God anymore. Si tú buscaras a de Dios como buscas un trabajo nuevo, Amén. tu vida espiritual estuviera acá arriba. No, si, oh, que no me está oyendo. Yo quiero ver si alguien me está oyendo en esta tarde. <tose> Aleluya. My God, my Lord. My God. Mira hermano mío, mira hermano mío, mira hermano mío, no se meta con alguien que está desesperado, por favor. Don't make that mistake. Don't mess with somebody who's desperate. Don't, don't mess with somebody who's desperate. The biggest you love the making life. No te metas con alguien que está desesperado Porque mientras tú estás allí todo refinado Moviendo la mano así de esta manera Para que impresionar a la gente De cómo tú adoras a Dios, de cómo tú glorificas a Dios Y moviendo la mano No, no, no, el que está desesperado anda ya todo estrujado Con la corbata así Y ya está anda todo sudado, pero está desesperado Diciendo Señor yo te necesito Señor yo necesito un milagro Señor yo necesito que tú salves a mis hijos Señor yo necesito que tú salves a mi familia Habrá alguien aquí esta noche que está desesperado por un milagro, yo quiero saber Aguana, no? yo quiero saber, yo quiero saber habrá alguien en este altar que está desesperado por un milagro habrá alguien, acá está, Masaya, acá está levanta la mano que aquí está la gloria de Dios levanta la mano, aquí está el Espíritu Santo se ha activado la unción del Espíritu Santo habrá alguien que está desesperado por Dios Desesperado por Dios. Estoy desesperado por Dios. Toca al que está al lado tuyo. Y dile, haga, hazte a un lado, que estoy desesperado esta noche. Dile, hazte a un lado. You better make some space for me. cause I'm desperate for God. Suéltate, sacúdate, recibe, recibe, recibe ahora. A alguien que está desesperado, yo quiero ver la gente que está desesperada por Dios. Yo quiero ver la gente que necesita. Aleluya. Uh. Recibe el milagro Que viniste a buscar Recibe el milagro Que viniste a buscar Recibe el milagro Que viniste a buscar Recíbelo Ahora, hasta base. Aquí está la gloria de Dios Levanta la mano arriba Gente que está desesperada por Dios Gente que necesita un milagro Gente que necesita un milagro Gente que está desesperada yo quiero escuchar, yo quiero escuchar la alabanza de alguien que está desesperado por Dios. Uh, Gloria, Gloria, Gloria. ¿Sabes? ¿Sabes cuándo llegan los avivamientos? No cuando llegan los evangelistas Los avivamientos llegan cuando el pueblo está desesperado por Dios Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios será Clama iglesia, clama iglesia Clama con todo lo que tienes Hace falta dos o tres mujeres cananes en nuestro servicio hace falta dos o tres mujeres cananeas en nuestras iglesias gente que tenga hambre de Dios gente que esté desesperada por Dios somebody who's desperate for God somebody who's hungry for God somebody who's on fire for Jesus and this woman kept on shouting And this woman kept on screaming, my God, and I'm going to keep on shouting, and I'm going to keep on shouting. La gente dice, hermano, fíjese que no hay que gritar tanto, Dios no es sordo, es cierto, Dios no es sordo, pero tampoco es nervioso, así que yo voy a gritar. I'm going to shout to the Lord. Because I don't know about you But I can't leave this house Without a miracle tonight I don't know about you But I cannot leave this church Without a miracle I'm going keep on shouting I'm going keep on crying out I'm desperate I'm desperate Estoy oh. desesperado oh. Desesperado por Dios Déjame explicarte algo Déjame explicarte algo Hay gente que hay gente que te miran todo enojado, todo enojado, ¿eh? Te miran todo enojado porque tú siempre te estás poniendo de pie, porque tú siempre estás aplaudiendo, porque tú siempre estás gritando gloria a Dios y porque tú siempre estás aplaudiendo y te miran así serio. ¿Eh? And they're looking at you all serious because you're shouting and they're looking at you and they're saying, well, I don't know why he's always standing up, I don't know why he's always shouting, I don't know why he's always clapping. Yo no sé por qué siempre está aplaudiendo y yo no sé por qué siempre está. Te... Déjame explicarte algo, mi querido hermano, con mucho respeto en el Señor. Déjame explicarte algo. Si Dios, si Dios hubiera hecho en ti lo que hizo en mí, si Dios hubiera roto las cadenas en ti que rompió en mí, tú no me estarías criticando, tú estuvieras al lado mío aplaudiendo, estuvieras al lado mío gritando, estuvieras al lado mío celebrando, alguien que celebre lo que Dios hizo en ellos, son y alguien que celebre lo que Dios hizo en ellos, alguien que celebre, que celebre, alguien que celebre lo que Dios hizo en ellos. Hasta la No, no, no, Pastor Roger, no es que quiero hacer un espectáculo, no es que quiero lucirme, es que si tú supieras, si tú me no hubieras visto 10 años atrás lo perdido que yo estaba, lo hundido que yo estaba, y ahora mira lo que ha hecho Dios en mi vida. Yo tengo que aplaudir, yo tengo que gritar, yo tengo que adorar, yo tengo que exaltar. No me puedo No callado. Tell somebody, tell them if you only knew. Talk a alguien y dile si usted supiera. Talk a alguien y dile si usted supiera. If you only knew. If you only knew why I'm shouting tonight. If you only knew why. If you only knew. You know why I'm shouting tonight? Because I shouldn't even be in church tonight. I should be in a cemetery. I should be in jail. I should be in a hospital. I got a shout because Jesus set me free. I got a shout. Tengo que gritar porque Cristo me hizo libre. Yo quiero ver la gente que Cristo los hizo libre. Yo quiero ver la gente. Yo quiero escuchar la gente que Cristo los hizo libre. Levanta la mano si Cristo te hizo libre todo aquel que Cristo lo haya hecho libre que grite gloria a Dios Cristo me hizo Cristo me hizo Cristo me hizo Cristo me hizo, Cristo me hizo. adora a Dios con todo lo que tiene adora a Dios con todo si sí, Cristo te hizo libre If you only knew what the Lord did in my life. If you only knew how he saved me.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 Mira lo que ha hecho Dios Hoy voy a celebrar por lo que hizo Dios I'm going to celebrate for what the Lord has done In my life I'm going to celebrate oh, Hermano, se ha desatado la gloria de Dios En esta casa cayó el poder de Dios Cayó, cayó, cayó la gloria de Dios Cayó el poder del Espíritu Santo Recibe ahora, recibe ahora Suéltate, recibe Lo que ha hecho has done. Mira lo que ha hecho el Señor aquí Look what the Lord has done. She was desperate. She was desperate. She was desperate. She was desperate. La próxima mañana cuando usted venga al culto venga con hambre de Dios no venga a lucir los zapatos no venga a lucir el saco, la corbata venga con hambre de Dios venga con hambre, con hambre de Dios venga con hambre de Dios esta mujer tenía hambre de Dios she was a Canaanite woman but she was hungry for God she was hungry for God tenía Siéntese dos minutos que va a terminar. Siéntese dos minutos que va a terminar. Dios. Aleluya. Dios. Tenía hambre de Dios. Dios. Me regala cinco minutos más, lo dejo hasta aquí. Gloria a Dios, She was hungry for God de tiempo en tiempo we necesitamos gente en la iglesia que tenga hambre de Dios porque nosotros los más viejitos nosotros los más viejitos ¿eh? nosotros los más viejitos a veces nos volvemos conformistas ¿eh? y de vez en cuando Dios tiene que traer una ola de gente que tiene hambre de Dios a generation who's hungry for God. They don't want entertainment. They, they don't want entertainment. They just want the Spirit of God. No quieren entretenimiento. Quieren el Espíritu de Dios. My God. Estaba desesperado. Desesperada. Le dijo Señor. Ten misericordia de mí. Y en el verso 24, Jesús se detiene. Y sabe lo que dice. Jesús no le habla a ella. Le habla a quién? A los discípulos. Porque los discípulos le dijeron, if you're not gonna help her, send her away. Okay? You have no idea how bad this is for our image. <sighs> <laughs> y la mayoría de ustedes están diciendo, hermano Lugo, por favor no traduzca eso, pero lo voy a traducir. Mateo dijo, Señor, tú no tienes idea lo malo, lo feo que esto se mira para la imagen de nosotros. And sometimes we worry about our image a little bit too much. Y como le dije anoche, al final del día lo importante no es lo que la gente piense de ti, lo importante es lo que Dios piense de ti. Esto, esto lo digo dentro del contexto correcto. ¿eh? Esto lo digo dentro del contexto correcto. Y ahora ahora Mateo le dice despídela, si no la vas a ayudar despídela y Jesús se detiene le dice a Mateo. Jesús está y dice a Matthew: I have not come, but for the lost of the house of Israel. Yo no he venido sino a los perdidos de la casa de Israel. Pero si tú notas bien y lees la historia, te vas a dar cuenta que tan pronto Jesús te dice eso: Jesús dice eso: Yo no he venido sino a la casa perdida de Israel. Esta mujer se postra delante de Jesús. ¿Eh? Se postra y le dice: Señor, socórreme deme un sinónimo de socórreme para socórreme auxíliame, ayúdame señor ayúdame sé que no estoy bien pero ayúdame sé que te he fallado pero ayúdame sé que no estoy en orden pero sé que he pecado pero sé que no estoy bien contigo pero Sé que no me estoy congregando, pero... Sé que he dejado de venir a la iglesia, pero... Lo he perdido todo, pero... No me queda nada, pero... No tengo dinero, pero... No tengo trabajo, pero... alguien se atreve a levantar la mano y decir ¡Ayúdame! ¡Help me! ¡Help me! Soy pastor, pero soy evangelista pero, soy misionero pero, soy un predicador pero, la mujer dijo ayúdame, por favor ayúdame y si no te ha llegado el momento te aseguro que te llegará, si no te ha llegado el momento te aseguro que te llegará el momento en que tendrás que postrarte de rodillas y decirle Señor ayúdame, pero fíjate bien, hay algo bien interesante, que cuando esta, Jesús habló, aunque no le habló a ella, esta mujer inmediatamente le pidió ayuda. ¿Sabe por qué le pidió ayuda? Le pidió ayuda porque esta mujer comprendió que aunque Jesús no había dicho lo que ella quería escuchar, pero el mero hecho de que Jesús habló le dio a entender a esta mujer que todo el tiempo Jesús la había estado Ah. escúchame bien escúchame bien Dios me trajo aquí esta noche a decirte Dios me trajo aquí esta noche a decirte que Él te ha escuchado a usted no le da paz saber eso a usted no le da alegría saber eso Tal vez no me dio lo que yo le pedí, pero... Me escuchó. Tal vez no me dijo lo que yo quería oír, pero... Toca a tres personas, por favor, toca a tres personas y dice Dios, Dios te escuchó, Dios te escuchó, Dios te escuchó, Dios te escuchó, Dios te escuchó, Dios te escuchó, te escuchó el Señor varón, te escuchó. y y rakia y y Varón, el Señor me dice que te diga. Él fue el que te trajo aquí. Él fue el que te trajo aquí hoy. Atarabasanda. Para que sepa que Él te ha. Ha escuchado, tu oración ha sido oída tu oración ha sido escuchada Lika Likarrabasaya Dios me trajo esta noche a decirte Él te escuchó Él te escuchó ¿Cuántos creen que Dios los ha escuchado? ¿Cuántos creen que Dios los ha escuchado? Te escuchó Escucho, te escuchó Te escuchó Y cuando Y cuando ella Se postra ante Jesús Oiga bien porque ya es el final del sermón Jesús le dice Yo quiero ayudarte yo quiero ayudarte, de verdad que sí. Trust me, I want to help you. I would love to help you. I would love to help your daughter. A mí me encantaría ayudarte a ti y ayudar a tu hija. But you know what? You're gonna have to wait. ¿Cómo sí? Tú vas a tener que esperar, porque el pan no es para los extraños. El pan el pan, eso es pan, ¿verdad? Just making sure, brother. Escuche esto, por favor. Porque te aseguro que la próxima vez que comas pan te vas a acordar de este sermón. Te lo aseguro. jesus said i would love to help you i would love to help you i would love to hook you up sister a mí me encantaría ayudarte me encantaría ayudarte pero sabes qué el pan no es para los extraños el pan es para los hijos and last time i checked Last time I checked. You're not part of my family yet. You're not part of my family yet. Huh. Tú sabes cuando vinimos a ser parte de la familia. A usted no me está oyendo. Hermano, yo sé que nosotros los latinos nos encantaría que la Biblia dijera que la salvación viene por los latinos, pero por más que nos encantaría, la Biblia dice que la salvación viene por los judíos, entonces, nosotros tampoco éramos de la familia, I wasn't a part of the family yet. Yo no era parte de la familia todavía. Ya, mucha gente lee este versículo y lo malinterpretan. Y yo lo he escuchado hasta por la radio, por la televisión, desde los altares, que la gente dice que Jesús insultó a la mujer. Que Jesús la insultó y la llamó perrilla. Porque el verso dice, el pan no se le echa a los perrillos. Pero yo quiero que usted entienda que Jesús está hablando Dentro del contexto cultural en el que él vivía Y la frase El pan de los hijos No se le da a los perrillos Eso no era una ofensa Eso era un refrán Usted sabe que nosotros tenemos refranes, ¿verdad que sí? Dime con quién anda Y te diré quién eres El que buen árbol se arrima Son refranes No es que usted está insultando a nadie Jesús no la está insultando eso simplemente era un refrán que significaba escucha qué que significa José significaba que tú no vas a dejar a tus hijos sin comer para darle a un extraño o sea lo que Jesús está diciendo es primero déjame darle de comer a quién, a mis hijos y si sobra algo te doy a ti La mujer lo miró y dijo, yo he visto a tus hijos. I've lived among your children. And I've seen what your children have done with the bread you have given them. La mujer dijo, yo he vivido con tus hijos. Y yo he visto lo que tus hijos han hecho con el pan que tú le has dado. ¿Eh? Tú le has dado pan a tus hijos y ellos no lo han, ¿qué? No lo han valorado. Because when well, you have a little bit too much of something, you stop appreciating it. Amen. And look at how everybody's getting all depressed because they don't have money. You want to know why you don't have money? <laughs> ¿Cuánto te costó el reloj que tiene? ¿Cuánto te costaron los zapatos que tienes? ¿Tú sabes por qué ahorita no tienes dinero? Porque cuando lo tuviste, no lo supiste administrar, ¿eh? Y a veces cuando tenemos, mire, a veces cuando tenemos demasiado de algo, no lo valoramos. Pero yo, por eso yo dije anoche, que tú nunca sabrás cuánto vale Dios para ti, hasta que Dios no sea lo único que te queda. Hermano ¿Eh? Amén. Amén, Lucas, ¿por qué usted se atreve a hacer ese, esa, esa declaración tan atrevida? ¿Eh? Bueno, te voy a explicarte. Porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Para ellos vino qué? El pan. ¿Y qué hicieron con el pan? Lo rechazaron. ¿Y sabe lo que dijo la mujer? La mujer dijo, aunque sea... Escuche bien esto. Aunque sea una migaja, aunque sea una migaja, dámela. Yo conozco a su pastor de muchos años, cuando los dos estábamos jóvenes. Los dos. Y su pastor es uno de los pocos que yo conozco que no se han olvidado cuando lo único que había eran migajas. No había mucho dinero, no había muchos recursos, no había multitudes, solo había migajas. Y aquí es que está el detalle. A ti te enseñan que las migajas no, ¿verdad que sí? ¿Verdad que eso es lo que nos enseñan? Hermano, usted rechace las migajas. Hermano, las migajas no son para los siervos de Dios, tú eres un apóstol. Tú no puedes tener migajas. Pues, ¿sabes algo? ¿Sabes algo? Que antes de yo ser el apóstol, si así es que me quieres llamar, a mí no se me puede olvidar cuando todo comenzó. No había dinero, no había carro, no había compañías, no había nada. Yo quiero saber si en esta noche aquí hay por lo menos cinco personas que se acuerdan cuando lo único que tenían era migaja. Y aquí es que está la enseñanza de esta mujer. La mujer dijo, no es que quiero migaja, es que si por ahorita lo único que me va a tocar es una migaja, dámela. Que yo te voy a demostrar a ti que con una migaja yo voy a hacer más que lo que ellos han hecho con todo el pan que tú le has dado a estar la tierra. Dame la migaja, que con la migaja te construye un templo. Dame la migaja, que con la migaja compro un edificio. Dame la migaja, que con la migaja levanto una iglesia poderosa. ¿Sabes cuál es el problema? Que todos queremos el pan, pero Dios te dice no. El cuando viene primero, primero se me fiel con la migaja, porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, ¡Levanta la mano! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y esto es lo que mucha gente no te enseña. Porque te dicen que de la noche a la mañana Dios te va a poner allá arriba. Y te va a dar millones de la noche a la mañana. It doesn't work that way. And I don't know if you're too big now to remember how it all began. Yo no sé si tú eres demasiado grande para ahorita acordarte como todo empezó. ¿Tú te acuerdas cuando no había nada? ¿Tú te acuerdas cuando no había nada? ¿Te acuerdas cuando no había nada? Roger, ¿te acuerdas cuando no había nada? Te estoy hablando de nada. Solo tú y tu familia, nada. ¿Ves? ¿Eh? Y a veces la prosperidad le da amnesia a la gente. Por eso esa dijo, no me des demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué? Que después me olvido de ti. Y yo no estoy en contra de que Dios te prospere. Esta iglesia yo la he visto prosperar. Pues yo he sido parte de la historia de esta iglesia. Tal vez usted es la primera vez que me ve. Pero no, yo, yo vine aquí mucho antes que, que, que, mucho antes que alguno de ustedes. Y yo he visto cómo Dios ha bendecido la Biblia. Yo he visto cómo Dios ha prosperado este ministerio. Y voy a ver cómo Dios te va a prosperar a ti.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 En lo poco fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré! ¡Aleluya! ¡Alguien que grita gloria a Dios! Remember when you had nothing? Do yeah. you still remember when all you had was a crumb? All you had was a crumb. And you said, Lord, I'm going to be faithful anyways. Lord, I'm going to be faithful anyways. No tengo mucho, pero voy a ser fiel. Amada iglesia. No es que Dios te va a tener toda la vida con migaja. No. Pero en lo que te llega el pan. En lo que llega el pan. Sé fiel con la migaja. Sé fiel con lo poquito. visto gente con migaja construir templos sin un centavo en el banco con nada con nada y todo el mundo le dice eso no se puede hacer para eso necesitan mucho y tú le has dicho no, no necesito mucho, lo que necesito es una migaja y la ayuda del Señor Just watch. tú solamente mira todo lo que voy a hacer con una migaja nuestro ministerio mañana le voy a enseñar una pena que no muchos de ustedes no van a estar mañana pero mañana le voy a enseñar las la, la misiones que nuestro ministerio está realizando y nuestro ministerio ahorita está construyendo casas en Centroamérica no un concilio, no, nuestro ministerio. ¿Y sabes con qué estamos construyéndole casas a pastores? Con migaja. Pero escucha bien, escúchame bien. Escúchame, bajito, bajito, bajito, bajito. Escúchame bien. Chano, si con una migaja construí una casa, cuando me llegue el pan, te levanto una urbanización completa. Te dice yo no quiero migaja porque yo soy hijo y a mí me tienen que dar pan y Dios te dice yo tengo pan para ti y te lo quiero dar pero no te lo voy a dar hasta que yo no vea que tú eres fiel con la migaja cuando tú seas fiel con la migaja prepárate prepárate que te va a llegar el pan hermano Y yo tengo que felicitar al pueblo latino no solo en este país no solo en este estado sino en todo el país porque yo he visto al latino llegar aquí sin nada te estoy llevando sin nada y aquí Dios le ha dado familia le ha dado hijos le ha dado trabajo y los ha bendecido y cuando yo los miro, yo digo, Dios mío, y todo eso, ¿cómo lo hicieron? Con mi hija. En lo poco fuiste fiel. En lo poco fuiste fiel. Y si eres fiel en lo poco, prepárate. Toca a cinco personas y dile, prepárate, prepárate, prepárate, prepárate, porque ya mismo llega el pan, ya mismo llega el pan, ya mismo llega el pan, prepárate, ya mismo llega el pan, ya mismo llega el pan, levanta la mano y alaba la gloria a Dios. Ya mismo llega el pan. te dice hoy se me fiel primero con lo poquito con lo poquito mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres hace contigo como quieres con una migaja esta mujer libertó a su hija she delivered her daughter with a crumb libertó a su hija con una migaja Stop complaining about the little things you have and start using them to do great things for God's glory. Deja de quejarte por lo poquito que tiene y úsalo. Porque saben lo que yo he descubierto, que Dios no necesita mucho para hacer cosas grandes. Yo he visto a Dios hacer cosas grandes con algo pequeño, alimentar cinco mil hombres con dos panes y cinco pececillos. Él es el Dios de la multiplicación. Él es el Dios. ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Glorifica a Dios! ¡Levanta la mano y orifica a Dios! ¡Yo he visto a Dios multiplicar, hacer con lo poco, hacer mucho con lo poco! Y hoy Dios está a punto... De hacer un milagro de multiplicación en tu vida, un milagro, un milagro de multiplicación, un milagro de multiplicación, un milagro de multiplicación, un milagro de multiplicación. Yo declaro en el nombre de Jesús, yo declaro en el nombre de Jesús, yo declaro un milagro de multiplicación en tu vida. Whatever you have, it might not be much, but whatever it is, give it to the Lord and watch Him multiply it. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu ha dicho a la iglesia. sus ojos, por favor. Esta es, una noche, va, va, va. Esta es una noche muy especial y es una noche en que Dios ha separado para bendecirte pero para darte el mayor regalo que tú jamás podrás recibir sabes cuál es la salvación de tu alma. Tonight is a night that the Lord chose to give you the greatest gift of all. It's not a million dollars, it's not a new house, it's the salvation of your soul. That's the greatest gift you can ever receive. Ese es el mayor regalo que tú podrás recibir. Por eso Ahorita mismo, necesito que todos los ujieres o los diáconos, como le llamen acá, tengan sus ojos abiertos. Todos los que son diáconos ujieres. El pueblo cierra sus ojos conmigo para interceder. Porque ahora llega un momento muy, determ muy determinante. Ahorita yo quiero que todo el mundo baje sus manos. Todo el mundo baje sus manos, por favor. Baje las manos. Todo el mundo, baje las manos. Y ahorita voy a hacer una invitación muy importante. La invitación más importante de este servicio. Si en medio de todo este pueblo tan numeroso que hay aquí esta noche. Hay alguien que no ha recibido a Cristo como el salvador de su vida. Hay alguien que le sirvió al Señor por un tiempo, pero por la razón que sea, se alejó del Señor. Escúchame bien, lo importante no es por qué te fuiste, lo importante es que regreses. Y por eso esta noche, yo quiero invitar si hay alguien en medio de nosotros y quiero la mayor comunión posible si hay alguien en medio de nosotros que en esta noche dice hermano Lugo yo no puedo cambiar mi pasado pero voy a cambiar mi futuro hermano Lugo no puedo cambiar de dónde vengo pero voy a cambiar hacia donde voy if there's anyone here tonight that says brother Lugo I can't change where I came from but I'm going to change where I'm going si hay alguien en medio del pueblo que desea recibir a Cristo como el salvador de su vida yo le voy a pedir Dios bendiga esta hermanita que ya viene. Que Dios te bendiga, hija. El Señor te recibe con los brazos abiertos. Yo le voy a pedir a toda aquella persona. Bajito, bajito. Síguelo, pero más bajito. Que me oiga yo. Que en esta noche, quiere decir, abro mi corazón para recibir al Señor yo quiero que me levante la mano donde quiera que esté que me levante la mano bien alta por favor que me levante la mano bien alta por favor aquí hay un jovencito que levanta la mano uno de los diáconos que me lo vaya a buscar que me lo vaya a buscar alguien que levante la mano y diga hermano Lugo yo quiero recibir a Jesús como mi salvador hermano Lugo yo me quiero reconciliar levánteme la mano donde quiera que esté por favor levanta la mano alta yo voy a enviar a alguien a buscarte, yo voy a enviar a alguien a buscarte, aleluya, levanta la mano donde quiera que estés, no, no, no te estoy invitando a una religión, te estoy invitando a una relación personal con Cristo. I'm not inviting you to a religion, I'm inviting you to a personal relationship with Jesus Christ. And I just want you to raise your hands wherever you are and I'm going to send somebody to get you. I'm going to send somebody. I voy a enviar a alguien a buscarte. Habrá alguien más que dice, yo quiero recibir a Cristo. Hermano, yo no me puedo ir de aquí sin Jesús, hermano Lugo. Yo no me puedo ir de aquí sin Cristo en mi corazón. Yo no me puedo ir de aquí sin Jesús en mi corazón. A los hermanos que están acá, si al lado suyo o cerca de usted hay algún amigo, hay alguien que no conoce de Jesús, acérquesele. No lo obligue, pero acérquesele y, y, e invítelo a pasar. Dígale. ¿Por qué esta noche usted no recibe a Cristo como un salvador? ¿Por qué esta noche no abres tu corazón? Esta es la mejor noche para tú recibir a Cristo como el salvador de tu vida. Esta es la mejor noche. Voy a dar cinco segundos más y termino. Cinco últimos segundos. Cinco últimos segundos. alguien que levante la mano y diga yo, yo voy, yo voy a recibir a Cristo. Hermano, yo, yo necesito a Cristo en mi vida. Yo necesito a Cristo. No una religión. Lo que necesito es a Cristo. A Cristo, a Cristo, a Cristo que me cambie. A Cristo que me ayude, solo levanta la mano donde estés, solo levanta la mano donde estés, aleluya, cuatro segundos tres segundos dos segundos, avanza que el tiempo se acaba, avanza que el tiempo se acaba, un segundo un segundo, aquí hay otra vida por favor, la hermana diácona, la ujieras, la juguera, por favor, ahí hay una vida que levanta la mano, vaya, búsquela y tráigala acá, Dios bendiga esa lamita, Alguien más, un segundo y se acaba el tiempo, un segundo y se acaba el tiempo, que hay una damita yo la voy a buscar no se preocupen más yo la voy a buscar venga conmigo venga venga venga ese quiere reconciliar venga que yo la voy a traer cuántos alaban la gloria a dios en el día de hoy esa vez reconcíliate con jesús reconcíliate cuántos dicen gloria a dios avanza, aquí hay otra jovencita, tráela aquí, tráela, tráela aquí, aquí hay otra jovencita, ¿cuántos alaban al Señor? el pueblo clamando, por aquí viene otro joven, por aquí viene otro joven, el pueblo clamando, ven por aquí hijo, el pueblo orando, el pueblo intercediendo, el pueblo uh, clamando, clamando ahí por las almas, alguien más, alguien más que dice hermano Lugo, hermano Lugo yo necesito a Jesús, yo necesito a Jesús, yo necesito a Jesús, hermano, yo necesito a Jesús yo necesito a Jesús yo no me puedo ir de aquí sin Cristo esta noche ¿habrá alguien más? ¿habrá alguien más? ¿alguien más en este último segundo? ¿alguien más en este último segundo? ¿alguien más? que dice, yo quiero reconciliar mi vida aquí viene este joven, que Dios te bendiga, hijo que Dios te bendiga, hijo ¿alguien más? aleluya Gloria, gloria, gloria. aquí viene aquí viene la jovencita que Dios te bendiga hija que Dios te bendiga hija que Dios te bendiga que Dios te bendiga hija aleluya mire qué grupo lindo de almas tenemos aquí al frente hermano pero todavía hay tiempo amigo todavía hay tiempo Cristo puede cambiar tu vida Cristo puede cambiar tu vida no te vayas de este lugar sin Jesús te sin No de aquí. Don't leave this place without Jesus in your heart. My God, He loves you. You have no idea how much He loves you. And it doesn't matter where you come from. All that matters is where you're going after tonight. Lo que importa es a dónde vas después de esta noche. Habrá alguien más en este último segundo. Habrá alguien más que dice: Habrá alguien más que dice: Este es mi momento. Este es mi momento. Este es mi momento. Este es mi momento. De nacer de nuevo. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. amén Si no hay nadie más, oremos. Párame todo por favor. Oremos, yo le quiero pedir a todos los que están aquí enfrente, yo le quiero pedir a todos los que están aquí enfrente ahorita, que cierren sus ojos, que inclinen su rostro, vengan a aceptar por primera vez o a reconciliar con el Señor, cierren sus ojos, inclinen su rostro y diga, con, diga conmigo esta oración. Diga conmigo en voz clara y fuerte. Diga conmigo, Señor Jesús, reconozco que sin ti no puedo seguir viviendo. Perdona todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame para que jamás me aparte de ti. Entra en mi corazón y cámbiame. Acepto y recibo tu perdón y declaro que tu sangre me limpia de todos mis pecados. Amén. Amén. Si hiciste esa oración de corazón tus pecados te han sido perdonados. ¡Aplausos! Cierra tus ojos. Vamos a orar. Todo el pueblo extienda las manos hacia acá, hermano. Extienda las manos hacia acá. Déjeme decirle, hermano, que estas almas que están aquí, ellos son la razón de esta campaña. Por eso fue que llegó tanta gente aquí hoy, ¿sabes? No llegó mucha gente para que la gente diga, mire que mucha gente vino a la campaña de Malo Lugo. No, no, no, no. El propósito de esta campaña son estas vidas que están aquí. Vamos a orar por ellos, hermano. Extienda las manos sobre ellos, hacia acá. Y vamos a bendecir estas almas. Para que el Señor deposite en ellos espíritu de perseverancia. Para que esta noche no sea simplemente una noche emotiva, sino que sea una noche de experiencia personal. Y que jamás se aparten de Jesús oramos todos hermanos, oramos todos Padre, ahora mismo declaramos tu bendición y tu gracia sobre la vida de cada uno, hasta la y estos corazones que hoy te reciben como el Salvador de su vida, Espíritu Santo entra en ellos, entra en ellos ahora, entra en ellos entra en ellos ahora, Dios mío entra en ellos, Espíritu Santo toca sus corazones toca sus vidas, ahora mismo Padre, buen Dios iramos a hay ahora sobre ellos Tu Espíritu Santo Remamacanda Liarosa Y ahora En el nombre de Jesús declaro Tu palabra Y declaro que el que el Hijo libertare Será verdaderamente libre Padre Tu palabra que es poderosa Ayúdala Dios mío Ayúdala Espíritu Santo Rimamacanda Y tan anansaya ricarajanda en el nombre de Jesús Dios mío Pido el toque de tu mano Pido todo el toque de tu espíritu Ahora mismo Padre sobre ellos En el nombre de Jesús de Nazaret Y Carabasaya Y Carabasena la Jaya, En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toca su vida, Padre Toca su corazón que tanto te necesita Tócalo, Padre, ahora mismo Espíritu Santo, resta la vasalla Ahora mismo Jesucristo Reconcílialo con el Padre Reconcílialo, reconcílialo Toca su corazón ahora Toca su corazón ahora Toca, recibe ahora Hijo, recibe del Señor Recibe, Hijo del Señor Recibe ahora Y Aramasaya Recibe ahora del Señor En el nombre de Jesús Dios mío Oh ahora mismo yo declaro un milagro Señor esta mujer necesita un milagro Yo no la conozco Pero ella necesita un milagro Padre Ella necesita un milagro Padre En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora su corazón está abierto Todos clamando conmigo por un milagro todos clamando conmigo por un milagro. Todos clamando conmigo por un milagro. Padre, padre ahora, padre ahora. Tócala, tócala, tócala, tócala, tócala, tócala que el nombre de Jesús recibe tu milagro ahora. Recibe tu milagro ahora. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro, mujer. Recibe tu milagro. ...y el nombre de Jesús... En el nombre de Jesús, recibe tu milagro, hijo. El poder de Dios está sobre ti. Levanta las manos, levanta las manos. El poder de Dios está sobre ti. Lo sugieres atento, lo sugieres atento, por favor, atento lo sugieres. Ir a Basanda, a Kaya, ir a Kya, hijo. El poder de Dios está sobre ti esta noche, Padre, que jamás se aparte de ti, que jamás, que jamás, que jamás roba y sanda. In the name of Jesus, Padre, yo declaro tu palabra, como dice el profeta Joel en los posteros días jóvenes verán visiones yo declaro tu palabra sobre esta juventud, yo declaro tu palabra, Señor, ahora mismo sobre estos jóvenes, yo declaro tu palabra sobre estos jóvenes en En el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu Santo Espíritu Bueno ahora mismo, toca a estos jóvenes úsalos padres úsalos para ganar a esta generación Usa, ay, alay, y no vas a ir aquí, alay, en el nombre de Jesús, Dios mío, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, levántalo. ¡Levántalo! ¡Levántalo como un testigo de Jesucristo! ¡Levántalo como un testigo de Jesucristo! En el nombre de Jesús de Nazaret y te pido que tu poder y que tu gracia sean con ellos por Cristo Jesús.